Transeúntes denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentra el puente sobre el río Cuava Entre Pimentel y Castillo Hacen un llamado a obras públicas para que resuelva la problemática No, que hasta que no, hasta que no se maten dos o tres, no van a arreglar eso aquí No van a arreglar eso, porque ¿qué es? Ese pedazo de tío no nos quiere desecharlo echarlo acá Hasta que no, no se maten dos o tres, no van a arreglar eso una ratería que aquí, ¿desde qué tiempo? No, es puente tiene muchísimo, que adiós, desde el aguaceros que lo viví la creciente, que metían a toda esa casa de es puente así, y no, y no, y no, y no la arreglan a otro ni piniendo y le la llaman a foto, la madre está a foto ahí, pero no va a nada. No, NTN, su noticiero no, regional, Robinson Palanco no.